Si una vez te perdí, ¿de qué vas y tú te vas otra vez? A la final por ti yo siempre luché y me dejaste llorando en la nada. Si una vez te perdí, debes te saber mami que iba a ti, te amé. Y tú la vez que a ti te perdone. ¿De qué sirvieron si me quedo en la nada? Por favor, vuelve, que sin ti no sé qué hacer, amor, vuelve, que yo no puedo más sin ti, ve y vuelve, que ahora yo me siento mal por ti, ya sé, sufrí, te quiero, ve y vuelve, aunque yo falle quizá, pero vuelve, si tú hiciste algo, perdono y vuelve. Una vez te falla, te pido perdón por la veces que lastimé Lo siento amor, por algún error Pero este hombre imperfecto te dio su corazón Sé que soy un poco egoísta y lo acepto Las veces que prometí no cumplí lo lamento Cuando estuviste aquí mami yo aún no lo acepto Que ahora que no estás yo aquí me estoy muriendo Tí. Te pido que vuelvas a estar otra vez No quiero pensar que no volveré a verte Te necesito mi vida, sin ti yo voy que sé. Por favor vuelve, que sin ti no sé qué hacer Amor vuelve, que yo no puedo más sin ti Ve y vuelve, que ahora yo me siento mal por ti Ya sin sufrí, te quiero, ve y vuelve aunque yo vaya quizá, pero vuelve Si tú hiciste algo, perdono y vuelve Ya no importa, solo